no sé si son ustedes conscientes de que eh, llevo poniendo vídeos desde hace un montón de tiempo y, eh, y cada vez me veo más vieja y más fea eh, el tiempo no pasa en balde, ¿vale? Eh, me, me veo mis vídeos antiguos y me veo mi pedazo de pelito ¿vale? no canas pocas las cejas negritas y, y pelo ¿vale? porque cada vez tengo menos y ahora me veo estos vídeos estos que estoy haciendo ahora y la verdad es que Vamos, we're going down, down, down, down, down to the ground. Y bueno, ya está. Eh, después de esta mierda de introducción, lo que quiero decir es que, eh, siendo todavía verano, es posible que alguno no duerma la siesta, no es mi caso, pero alguno no duerma la siesta, y quiera dedicar ese tiempo, la cual, sobre todo aquí en, en Sevilla en el cual en las calles están desiertas porque hace demasiado calor para, para ir andando y hacer cosas, pues echar eh, la tarde practicando con el banjo. ¿Y qué ocurre? Que, que es tarea imposible, puesto que al primer banjazo eh, ya tienes a la familia gritando o a los vecinos dándote con la escoba en el techo o la policía en la puerta, porque, no nos engañemos, el banjo suena muy fuerte. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos solventar este problema? Pues adquiriendo una sordina o mute, que es esta cosa de aquí, que os voy a enseñar brevemente cómo suena y cómo se pone. Vamos, esto no, no tiene más recorrido de un minuto, ¿vale? Y dónde adquirirlo que os voy a poner el enlace aquí en la descripción. Ea, pues vamos al lito del Montepito, eso digo siempre. el sonido sin mutear <risa> eh, la cámara tiene un limitador de manera que si cuando hay un volumen muy alto, pues lo que hace es que limita comprime y limita son efectos similares, de manera que, que, no, que no hay excesivo volumen, ¿vale? <risa> Entonces, este volumen es, eh, si tienes que estar tocando durante una hora o dos horas practicando, para las personas que viven en tu casa es absolutamente insoportable. En serio, hacerme caso. Para las personas que viven en tu casa y probablemente también para tus vecinos. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, pues para eso tenemos la sordina o mute, ¿vale? Mute. ¿Qué es esto? Entonces, esto lo que hace es absorber un poco las vibraciones de... De la, del puente y se coloca de esta manera. ¿Vale? Ahora hago un, un zoom para que lo veáis. De manera que en vez del sonido que teníamos antes, tenemos este. Eh, aún sigue sonando, es decir, esto eh, si estáis pensando, bueno, con esto puedo tocar a las 4 de la mañana sin molestar. No. Con esto molestas menos. La otra solución o, o incluso combinada es rellenar el, eh, digamos, el resonador de, de trapos y con las dos, pues más o menos consigues que prácticamente el silencio, ¿vale? El mute se puede poner de esta manera o lo podemos poner al contrario, tiene un sonido distinto Vais a ver que ahora las cuerdas graves resuenan un poquito más y posiblemente sea tenga un sonido más interesante Digamos este es el sonido, perdón el sonido La posición que yo creo que es la normal Las cuerdas agudas suenan un poquito más O probando, probando, pues le he dado la vuelta Lo he puesto así y me he dado cuenta que tiene otro sonido Un poquito distinto Con un poquito más de volumen en las cuerdas graves ¿vale? Vale. Y ya está, esto es muy, muy poquita cosa esto lo podéis comprar en las tiendas, vamos, yo lo compré en, en, en Toman por, creo que vale unos 12 euros, si no recuerdo mal, ¿vale? Ea, os pondré el enlace. Hasta ahí.